I don't hear your voice, so your voice recording was enough. Oh, I should hang up. What am I doing? Um, <laughs> you. Okay. Yeah. Y y yo no somos nada sí, Nosotros somos amigos de dinero de tu chito En la moda de tú y con la venta de ti Ve extraño tu sonrisa y los besos en la mañana Esos ojitos lindos y la forma en que me trata Como un mayor diría, comenzamos de la nada Y fue poco a poquito que se encendió una llama Pero creo que y a ser falso no solo me encariñé Porque no siento lo mismo con otra que ya probé Me quedé medio amarrado con tu beso y en tu piel Pero otra que yo no te pido nada Porque tú eres libre y yo no quiero eso nada Me lo topó de frente y actúo como si nada Y algunos me han visto y me presento como el pana Y recuerdo esas veces que salíamos de la plaza Se nos pasaba el tiempo y llegábamos tarde a casa Momento que en el parque te tapé con mi chamarra Cuando a ti te daba frío y ahí mismo te besaba Perdóname, baby, sé que la cabeza Sé que fue poco molesto y tú no estás tan bien Solo dame un momento para poder resolver Tú te sabes mi secreto y sabes que prefiero que Disfrutemos los momentos sin planear que se va a hacer No sabemos si mañana tú y yo no volvamos a ver Tal vez a ti no te importe, tal vez me escribas alguien, Tal vez me voy súper lejos, tal vez vayas con tu man, yeah, yeah. Pero baby, no lo dejemos así Lo importante no puedo dejarlo fácil Te recuerdo cuando me iba a Sabor sandy. Cuando me dé pida de ti Quiero hacerlo bien Y que no estemos distanciados Como esta vez Porque nos queda Un buen tramo que recorrer Pero tal vez nos falta mucho Para hey, que es so Perfect, perfect. Perfect for me, you gonna be my girlfriend I have your brother love is mighty very perfect It smell like queen, baby, you know what I'm saying And there's some bitches when they hit, they might remember you You had me get up at my ex, yes, now I thank to you And that's why I give you presents, I'm not blaming you Baby, you are not my queen, but I'm here for you Yeah, whoa, oh. yeah, whoa oh. Yeah.